de esa estructura principal. En algún lugar de la cima, vamos a necesitar encontrar una forma de entrar. ¡Hielos el día de hoy! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Todos huyan! buen trabajo, Marine! ¡Oiga, Jefe! ¡Necesito un poco de...! ¡Deberías! ¡No puedo creerlo, Jefe! eres tú! Sabes que eres tan genial como Zipsa. ¡Libertad! No, ¡No termino contigo! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! Creo que está despejado. Pero no bajen la guardia. Copiado, sigo buscando objetivos. Hace que el trabajo parezca fácil, jefe. He confiado Sí que lo hace Pero afortunadamente está fuera de lugar Cuando se activó el bloqueo Hubo un pico de energía en lo que supongo Que fue un edificio de seguridad Está adelante, ya lo marqué Tenemos una entrada. ¡Prepárense para disparar! ¡Tú lo blanquearé! debería ser fácil de revertir. Déjame ver. Tres, dos, uno. ¡Hecho! Oh. ¿Qué pasa? Este... Este lugar es un centro de interrogación dirigido por nuestro amigo Elite de allí, Chaklok. Su reputación no es nada buena. La mía tampoco. necesitar activar manualmente el ascensor de gravedad lo marqué para ti este lugar opera como un centro de detención los prisioneros son capturados canalizados con chaclo y enviados a un lugar que llaman la casa del juicio lo cual suena bastante ominoso al estilo de los desterrados sin activar el ascensor de gravedad. ti, mono especial! Tu destino te espera. activado. Otra armadura de Spartan y la fuente de la señal de auxilio. Es muy tarde. Un sensor de amenazas desplegable. Puede identificar y resaltar a cualquier objetivo en el rango. Podría ser útil. Esta armadura pertenecía a un Spartan llamado Hudson Griffin. Los registros del sensor sugieren que estaba vivo cuando su armadura fue retirada. Por la fuerza. Es una probabilidad remota, pero aún podría estar vivo. Lo que se esperaría de un elite que se especializa en tortura. <risa> That's not the case. Griffin, sigue vivo. Necesitamos sacarlo de ahí. ¿Dónde está Chucklock? Desconocido podría venir de cualquier parte. Oh. ¡Oh, Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Prepárate para morir! Ah. Ah. Ah. Lo de esa máquina. Apaga esta cosa. Trabajando en ello. Bien, prepárate. Voy a liberarlo. Eres tú. Estás vivo. Jefe, los desterrados. Trate de detenerlos, Trate. Tranquilo, ahora estás a salvo. Los desterrados tienen algo que llaman el conservatorio. Es todo lo que sé. Me recogieron Muy bien. Los Spartan... ¿Acaso? Los encontraré. Eco 216, todos los canales. ¿Pueden oírme? Repito, ¿pueden oírme? Fe, yo... Responde, por favor. ¿Encontraste el origen de la señal? Lo que sea que haya ahí abajo, tiene que venir o quedarse ahí. ¿Puedes oírme? Hay un sitio de excavación en El Anillo. Este conservatorio debe ser una especie de instalación for runner. ¿Qué cree que estén buscando? Hora de irnos. Supongo que sea lo que es ese conservatorio. Los desterrados no nos querrán cerca. Entonces se decepcionarán. Sí, lo harán.